Aquí estamos nuevamente, aquí estamos nuevamente. Eh, acá muy contenta, muy contenta porque hoy tenemos un, una entrevistada en línea que voy a presentar en unos minutos nada más. Que, que bueno, como siempre decimos, ¿no? nos vamos expandiendo de a poquito. Y en el teléfono eh, tengo a la martillera Mirta Libera, que es presidente de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Mirta, ¿cómo estás? Hola, Estela, muy bien, qué gusto. ¿Me escuchas bien? Sí, perfectamente. Bueno, buenísimo. Sí, sí, te escucho muy bien. Buenísimo, buenísimo. Acá además eh, te digo te cuento que eh, estamos también como estrenando cámaras, entonces te, te hablé al principio medio cortada porque estaba como mirando de que esté, <ríe> de que ah, esté okay. todo en condiciones. Así que vos sabés que las mujeres somos multifacéticas, pero... <ríe> ¿Sí? Así es. Estamos, con todos los detalles. Ahora estamos concentrados. Estoy eh, eh, junto a Obi Montenegro, acá en los estudios, que también te dan la bienvenida. Hola. hola, ¿qué tal? hola. Gusto, ¿eh? Encantada, Obi. Muchísimo gusto. Bueno, Mirta. Eh, como hoy, hoy hablábamos antes. Eh, Fuera de Cámara, no, contame, vamos a, a, a contarle a la gente qué que es la Cámara Inmobiliaria de la provincia, qué función cumple, eh, quiénes la conforman. Bueno, con mucho gusto. La Cámara, como la mayoría de las cámaras, es una institución de asociación voluntaria. Bien. Eh, no hace, lo que no hace son las cosas que hacen los colegios, digamos, el control de matrícula o la fiscalización. El objetivo de la Cámara es la de ayudar, la de acompañar. Es una Cámara empresaria, uh -huh. de, vos sabés que dentro del rubro inmobiliario hay muchísimas empresas que son o unipersonales, o empresas familiares, o empresas de dos o tres o cuatro personas, entonces, si bien dentro de la Cámara están las inmobiliarias, empresas que son muy grandes, también sí. están de todos los tamaños, digamos. Y el objetivo es eh, que se pueda hacer un acompañamiento, una ayuda a cada uno de los asociados. Eso se hace desde la, en la capacitación, que uh -huh. eh, es en forma permanente, incluso eh, en este año 2020 se hizo como, o se hizo una extensión, se abrió a otro espacio que es el Foro Profesional Inmobiliario y además eh, eso como para Claro, de la intervención. Eh, así es. ¿Cuántos, así es, ya, ¿cuántos socios tenés en, hoy en la, es, en la Cámara? Uh, en este momento son más de 250. Y ¿sí? la representación es de distintos lugares de la provincia. Como la Cámara nació en la región y en La Plata, sí. hay una gran cantidad de socios de, de lo que sería La Plata y algunas localidades próximas. Pero claro. también se han incorporado personas, que, socios y empresas en realidad que este, de Bahía Blanca, de Saladillo, eh, de Arrecifes, eh, bueno hay, hay muchos lugares, muchas nuevas eh, incorporaciones. Eh, creo que hay alguien, eh, creo que hay alguien de Pinamar, Estoy, estoy. Eh, no alcancé a mirar. No alcanzaste a mirar. Sí, gente de la costa, de, lo que de pasa Mar del que, Plata. a ver, de Mar del Plata, seguro. Yo creo que con esto, como bien, que ahora seguro lo vas a abordar respecto a las capacitaciones, ¿no? Con esto de, de la digitalización, de poder estar conectados más allá, sin fronteras, de, de digamos, en, en kilómetros, ¿no? Que uno hoy pueda asistir a una claro. capacitación de la cámara desde Pinamar. O, o desde no sé desde junín sin que esto te, te, te interfiera entonces eh, eh, un poco acercar acercar la información también mismo para los el, el, como te decía hoy el centro de profesionales martilleros o, o que puedan eh, unirse no trabajar porque hay hay, hay varios temas que, que así como los afectan a ustedes eh, en a los martilleros, me refiero a ustedes, en breve seré martillera, así que nosotros, en, sí, en La Plata, eh, pasa lo mismo en Pinamar, y creo que hoy trabajar en. en eh, te une, ¿no? Une distritos, trabajar con en conjunto, da, da mucho más poder. Sí, sí, sin ninguna duda, eso creo que además es una característica de esta nueva época. Claro. Eh, justamente la Cámara estuvo muy, muy presente cuando empezamos en el 2020 con las consecuencias, digamos, de, de la epidemia y de la pandemia a nivel mundial claro. y las restricciones de movilidad. Si bien ya hace mucho tiempo que se viene hablando y vemos que van van como modificándose el mercado, que aparecen otros actores, aparecen situaciones que de alguna manera desordenan, por decirlo de alguna manera, pero digamos, el mercado está todo el tiempo en movimiento. Con, Totalmente. Con, modelos nuevos de negocios, con mucha gestión este, digital, eh, pero muchas inmobiliarias, muchos de nuestros asociados, bien, veían íbamos, que, que estábamos en camino a esta modificación, eh, de pronto no, no estaban listos como para algo que, que fue abrupto, que fue como como un... este una, un imperativo una vez que tuvimos que tener nuestros, nuestras oficinas cerradas. Ahí es donde justamente este, la unión entre los colegas, la colaboración, fue la constante desde la organización de reciba y desde la organización de la colaboración. Creo que eso es como, como fundamental y nuevo paradigma, te diría. Sí, absolutamente, nosotros desde el programa lo hemos transmitido eh, incluso también desde, de, desde diferentes plataformas como Zoom, o sea directamente, porque no podíamos acceder, digamos, dentro de lo que de lo que era el programa general de la programación de la radio. Eh, y todos tuvimos que crecer, crecimos de golpe <risa> respecto a la, a, la, a la digitalización, ¿no? Es como que bueno. Tuvimos que, hoy en día ahora como te decía antes no estamos eh, ahora saliendo con cámaras es como que bueno todo lo que por ahí se preveía en cinco o seis años lo tuvimos que hacer en meses claro totalmente y hoy eh, es eh, diferentes capacitaciones me contabas qué clase de capacitaciones tenés previstas para este año tenés algo o sea hay algo ya preestablecido pautado como para sí sí, sí hemos sí, sí hemos estado mira durante todo 2020, todos, absolutamente todos los lunes, sí. feriados, no feriados, lo que fuera, todos los lunes hubo capacitación. ¿Qué fue lo primero? Y estamos reforzando ahora. Sí. Lo primero fue dar herramientas digitales a los colegas. Eh, las herramientas digitales, elementales, como para que Si lo estamos, eso fue toda una parte importantísima, además de, este, recordarás que 2020 estuvo lleno de eh, novedades, no solamente por los por la cuarentena y el encierro, sino que hubo también este, situaciones nuevas con los decretos de necesidad y urgencia, después la nueva eh, mal llamada ley de alquileres, right, al régimen de alquileres en el de Código Civil, todo eso realmente sumado a la situación que eh, este, a muchos los sumió en el desconcierto, en la incertidumbre. Bueno, esto le ahora ¿qué hago? ¿Cómo sigo? ¿Cómo, cómo puedo este, ponerme en, en camino nuevamente? Sí. Eh, es, estuvimos todo el tiempo apoyando con profesionales este, específicamente tomando cada tema, hemos proporcionado material desde contratos nuevos, guías prácticas para entender la, la, las modificaciones a la ley. Eh, bueno, eh, ha estado, eh, hemos estado asistiendo de una manera mucho más intensa de lo sí. que, que veníamos haciendo antes, porque justamente entendimos que la, este, la oportunidad, el momento la situación lo requería, Totalmente. así que realmente se han estado eh, entregando mucho material y, y los te voy a decir que, que este año también van a seguir así porque entre las entre la, la ley de como vos decís de alquileres todo lo que es criptomonedas hay hay bastante para para aprender se, se, eh, bueno ahora que por suerte se hizo modificaciones con, con el tema de las sucesiones así que la verdad es que permanentemente hay que estar al día todos estos temas incluso el tema de las sucesiones las sí. donaciones criptomonedas crowdfunding aparte de este como actuaciones notariales firma digital firma electrónica las diferencias cómo acceder bueno eh, tema de tasaciones cómo tasar en un contexto en el que tenés un, un en una una variable claro claro donde donde este se acostumbra a, eh, a, a que se, los valores de los inmuebles eh, se manejan en dólares, eh, ¿cómo, ¿cómo se maneja en en, una, en un mercado en donde por, por permanentemente hay una devaluación, hay cambios en el valor del dólar? Eh, bueno, así que hubo mucho de eso, mucho de tasaciones. Y este año estamos reforzando... distintos sistemas que los, los damos a conocer simplemente eh, para la oferta de, de los inmuebles en alquiler o el, en venta los CRM eh, sistemas para este, la administración de alquileres por ahí de las inmobiliarias que recién empiezan, que son muy sencillos y más económicos eh, también estamos trabajando hemos, justamente lo último fue con respecto a una plataforma este, de recaudadora como para manejar el tema de el dinero, la plata de terceros, que es lo que hacemos cuando estamos administrando bueno, vamos a tener eh, tenemos como eh, en esta etapa un paneo de qué cosas hay en el mercado que nos pueden servir como herramientas cada uno después elige lo que le parece ¿no? tenés una agenda interesante para este 2021 sí eh, ¿Cómo hacemos, eh, cómo hacen los martilleros eh, que quieren conectarse o contactarse con el, eh, con el centro, con la cámara, perdón? Con la cámara eh, nos este, manda, tenemos las nuestras redes, está la página, uh -huh. desde la página pueden acceder uh, a, para asociarse, si no, se si, si conectan a info .org ar. Info. Info, arroba siva es cámara inmobiliaria BA, Buenos Aires bien eh, punto org punto ar Muy bien eh, no es un punto com porque esto es institucional Bien, bien, buenísimo. Acá eh, vamos a poner después en, el, en, en la transmisión del, del programa la información. Bueno, y desde Álvaro. allá eh, vamos a seguir conectadas y seguramente, eh, como te, como te lo decía, fuera del aire, ¿no? Eh, en, sí. Que estén, que estemos en contacto también con el Centro de Profesionales Martilleros de Pinamar, porque también eh, están, cre están creciendo, es un momento que, que hay que, que unirse para que bueno, todos estos temas que que van variando, eh, se trabajen en forma conjunta, que siempre sí, es mejor. Sí, absolutamente, incluso te cuento que SIVA sí. integra además eh, la Federación Inmobiliaria de la República Argentina con representación en todo el país, en, en todas las provincias, con sus cámaras y colegios, sí. este, eh, estamos conectados y con un foco también conectarnos en la provincia con distintas localidades, justo con la obtención de datos, hablando de herramientas digitales, sí. eh, en transformar eh, eh, en la estadística, eh, que, que los datos que podamos obtener de nuestra tarea nos sirva a todos para armar una estadística que pueda después orientarnos a comprender algunas variables de mercado. Eh, así que eh, creo que esa es una... Ese es uno de los focos más importantes y sería genial realmente estar en contacto dentro de la provincia con la mayor cantidad de localidades, para que podamos aportar información. Absolutamente. Mirta, no te robo más tiempo, sé que tenías una entrevista después y mu sí. te agradezco un montón por por este ratito y bueno, vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a vos, encantadísima. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, ustedes la escucharon la martillera Mirta Libera en Impacto Inmobiliario en esta tarde de miércoles por Mix Magazine. Quédate ahí, quédate ahí, nada más que venimos en un ratito, un poquito de música, un poquito de música para, para descansar sus oídos y mi garganta y ya venimos.